al pesar que embarga a toda la familia, eh, sobre todo los medios de comunicación de la República Dominicana, y es producto de la muerte, el fallecimiento eh, por el COVID-19 de la leyenda Willy Rodríguez, el director del medio de comunicación radial más importante de la República Dominicana. Don Willy, un veterano eh, comunicador con... Eh, ...grandes dotes como ser humano, comunicador, un radiodifusor difusor a carta cabal... ...de ahí viene lo que es el apodo de la leyenda de la radio Don Willy Rodríguez... quien a temprana edad pues se inició en este mundo de la radiodifusión ...heredada verdad eh, por su padre y se desarrolló durante décadas... ...en los medios de comunicación específicamente en la radio... ...creando un nombre, creando un espacio... Que hoy definitivamente hay que reconocer que es el programa de radio más popular que existe en la República Dominicana. Don Willy inclinado también por esa sensibilidad humana y esa humana y esa solidaridad que le caracterizó siempre, quien fue el creador de esos contactos, verdad, en momentos difíciles, sobre todo en desastres naturales. Eh, esa temporada ciclónica, esa programación de Semana Santa, fue idea y producción de Don Willy Rodríguez a través de la Z101. Desde hace decenas de años, eh, muchos, o la gran mayoría de las provincias del país, pues de alguna manera pudieron tener contacto con el país entero a través de sus programas especiales que hacía Don Willy Rodríguez. También una persona muy allegada y amiga de esta empresa del grupo Telenor y sus principales ejecutivos. Así que nosotros, como medio, como grupo Telenor, también pues, nos adherimos, ¿verdad? Y le pedimos a Dios que le tenga un lugar especial reservado a Don Willy Rodríguez para recibirlo eh, al momento de llegar. Así que pasa los restos de Don Willy Rodríguez, quien en la noche de ayer pues, falleció aquejado y infectado por el COVID-19 y otras complicaciones eh, que produjo la muerte de Don Willy Rodríguez, eh, director de la Z-101, creador y productor de lo que es el gobierno de la mañana. Así que pasa los restos de Don Willy Rodríguez en ah. Manuel Tejada Díaz. Así es, Víctor, muy lamentable y triste noticia para todos los medios de comunicación y la prensa nacional. Paz al alma de Don Willy. En otro orden, Víctor, eh, nos despertamos hoy en el pueblo dominicano con la noticia de que fue asesinado esta madrugada el presidente de Haití, Jovenel Moïse, y hace aproximadamente 30 minutos el médico Han Lancaster, haitiano, eh, Han Lancer, informó que acaba de fallecer la primera dama a causa de las heridas recibidas durante el asalto. Es decir, eh, falleció la primera dama de Haití y el presidente eh, en esta madrugada. Eh, un hecho lamentable eh, que ocurre en nuestro país vecino y que es alarmante para todos nosotros por las implicaciones que esto pudiera ocasionar, porque todos sabemos la inestabilidad política, social y económica que estaba viviendo Haití, sobre todo desde hace unos años para acá, donde exigían la renuncia del presidente. Jovenel Moïse y su salida del poder, eh, este aferrándose al mandato constitucional, convocó a elecciones libres en septiembre de este año, es decir, estábamos apenas de dos meses de ir a elecciones en Haití y se produce este atentado. Vemos imágenes de lo que se dice que fue el momento en el que un comando de mercenarios armados entraron a la residencia de, del presidente, siendo aproximadamente la una de la madrugada, donde le dieron muerte a este que murió al instante. La primera dama resultó gravemente herida y murió hace aproximadamente unos 45 minutos, según informó el médico cabecera de la familia. Eh, la comunidad internacional está consternada con este hecho. El presidente Luis Abinader dispuso el cierre inmediato de la frontera y eh, reunirse con los altos mandos de la cúpula militar en el país por lo que en las próximas horas se esperan medidas de refuerzo para controlar eh, la, una posible situación que pudiera darse en la zona fronteriza. ¿Por qué? Porque donde imperaba el caos y la, y la inestabilidad, ahora puede ser que todavía sea eh, aún peor, porque esto le deja rienda suelta y puertas abiertas a los movimientos rebeldes que eran quienes, pues querían la salida del de presidente Moïse. Entonces, un hecho lamentable, todavía no tenemos informaciones más de allí, porque fue hace pocas horas y apenas hemos recibido algunas informaciones del gobierno haitiano a los medios nacionales eh, por parte del primer ministro interino de Haití, quien dice que la situación está bajo control hasta ahora. Esperemos que eso no pase a mayores, ¿verdad Víctor? Bueno, eh, el primer ministro dice que la situación está bajo control, pues será en control del enemigo. ¿verdad? En control del eh, enemigo, porque con la muerte sí, de, del, del presidente, presidente y la primera la, dama. La pareja presidencial. La pareja presidencial, Mira, correcto. Es una, es una situación difícil y yo creo que es interesante esa decisión que toma el gobierno dominicano de cerrar la frontera porque un país que yo creo que lo único que tenía o tenía se puede llamar tiene como institución, es que tiene entre comillas un presidente de la República, pero después las instituciones no en el vecino país de Haití no funcionan. Entonces eso es muy pero muy peligroso lo que yo me imagino que en este momento, esa reunión que se, esa, esa decisión del gobierno dominicano, pues no solamente cerrar la frontera, sino alertar, ¿verdad? A nuestras Fuerzas Armadas y a la población, y a la civil población completa. de que hay que estar alerta por la situación que vive el vecino país de Haití, que recientemente se anunció que hubieron 22 muertos en una, en un enfrentamiento. O sea, lo que, vive, lo, que vive, lo que he vivido los últimos meses, o los últimos dos años, desde el 18 hasta, esta, hasta este momento, ha sido una situación muy, pero muy tensa y difícil en Haití. Y como decía alguien esta mañana temprano, que cual, lo más mínimo se ve en Haití y repercute aquí en la República Dominicana. Emmanuel decía que el país se despertó con, la asesinato, con el asesinato del presidente haitiano, el mundo, el mundo despertó porque esto es un acontecimiento, ¿verdad? Internacional, eh, internacional claro, un magnicidio de, de, magnitud, de esa Pero es un presidente, no importa que fuera del país más pobre del mundo, es, el presi es un presidente de la República y su esposa, que precisamente fallecen porque, así como tú señalabas, desaprensivos o malsanos, penetran a la residencia personal del presidente y, y lo asesinan. Entonces, Oye, pero ¿y la seguridad? ¿Qué pasó? ¿O es que también eh, es, eh, tiene hay cierta relación eh, eh, para que esto Habría sucediera? Habría que ver en las próximas horas si hubo un complot. Claro, porque o, o... es que de la única forma, que, o, o a menos, que tampoco se ha dado información de que lo hace parte de la seguridad del presidente, de la casa del presidente, también lo hayan asesinado porque solamente ha trascendido la muerte del presidente, como tal. No sabemos más. Por la importancia que tiene y también de la esposa. Pero asumo que para llegar hasta, hasta la habitación del presidente y asesinarlo, hubo que pasar un largo trecho, por lo que, eh, o, o, o son cómplices, o son parte del, del, del grupo que penetró, o no se ha dado la información Correcto. No, no tenemos es la, una la, situación eh, como eh, le decimos no está nada claro de lo que se supo fue por un comunicado que dio el primer ministro y hace unos minutos el médico de la familia que habló de la muerte de la primera lo, dama lo, porque lo que sí está Pero, eh, claro y definido es que está muerto el presidente es. y que está muerta la primera dama que es su esposo mientras se, tanto, se dice Víctor que hablaban español y hablaban inglés los asaltantes eso es todo lo que se tiene de, de, de, de, de información de antemano y las imágenes que hemos visto que supuestamente es cuando llega el comando de mercenarios y habría que ver, Víctor, quiénes estuvieron allí involucrados, pero yo sé que eso Mientras quizás tanto, en la Mientras tanto, yo hora... me, imagino, me imagino, porque recuerda que en dos meses se suponía que, que debía elecciones, haber elecciones sí. en, en, en Haití, donde precisamente esa, esa, para esa fecha el mismo presidente ya fallecido, había convocado una especie de, de, de, de referéndum. referéndum para con el objetivo de, de, de que él porque está prohibido, o sea, la condición le prohíbe que él fuese a elecciones de nuevo. O sea que es una situación sumamente difícil. la Que, que de hecho no se presentó como candidato. Haití, me imagino, no, porque no podía. No podía, estaba impedido. Me imagino, ti, sino... me imagino que en este momento la comunidad internacional tiene sus ojos puestos en Haití, eh, y de alguna manera hay que eh, ir en auxilio, ver qué va a pasar en Haití a partir entonces de este momento, porque, como yo decía. Haití, de hecho, las instituciones no funcionan, y tal vez como institución lo único que podía tener era que contaba con un presidente de la república, eh, fu fuera las condiciones que fuera, pero tener un presidente de la república, claro. y hoy amanece eh, sin, eh, sin que nadie que lo conduzca, sí, esto, bien o mal. Esto da pie a alimentar entonces a esos rebeldes que desde hace unos días venían con estas protestas, y, esto, claro, eh, es. eh, eh, eh, y este caos que impera en Haití, y como bien decía Víctor, Hace apenas una semana que murieron 22 personas por las mismas protestas, algunas de ellas y, quemadas sí, vivas. Sí, fíjate por qué estas protestas en Haití, aparte de la situación política, eh, eh, disputándose zonas eh, de los barrios más pobres, de las sí, zonas más pobres. Sí, disputándose territorios. De, sí, entonces es una situación difícil. Pero nada, esto es lo que acontece en este momento en nuestro vecino país de Haití. Mientras tanto, las fronteras están cerradas y usted sabe lo que significa la frontera nuestra y Haití cerrada en términos de movimiento económico. Vamos a la pausa y a regreso pues venimos con cinco minutos en contacto con los deportes. Recuerde también que vamos a hacer contacto con nuestro amigo el licenciado Joan Fernández, eh, quien pues estaremos conversando con respecto a esas, esas eh, informaciones, esas declaraciones que él diera a través de las redes, de que entiende que Jean Alain también debe ser investigado con respecto a la estafa de Muné. Vamos a la pausa y a regreso venimos con cinco minutos en contacto con los deportes.